Hola amigos, bienvenidos a este vídeo, Windows cambia el brillo de forma automática cuando cree que no lo necesitamos y para ahorrar energía si estamos trabajando en edición de imágenes deberíamos desactivar el control inteligente de lo que es el brillo para ello vamos a ir a Windows, vamos a entrar a Configuración vamos a ir a Sistema, luego a Pantalla hacemos clic sobre brillo clic sobre siempre y desactivamos también podemos poner para que el sistema de optimización de contraste de brillo solo funcione cuando trabajamos solo con batería y bueno, ya hemos acabado, este tutorial no da para más, muchísimas gracias por la visita, buen día, chao.